Deico abelarime. Deico Abelareme ah, Mario Alfonso en oh. los zorsales de Cacupé en tradición y cultura jefe Amen. Siempre blanquita y volante, fuera mi mito ve, la, mimito, ¿La de roja fue mi meme, hace peso mi mente, que me ya y Con a la de hoy, como de a esa de de